Esta llegada de la primavera y del sol, después del invierno duro, eh, es una alegoría de lo que queremos que pase. Queremos que la esperanza que existe, que en muchos es muy fuerte, se convierta en una realidad. Y, y además, este, para que eso ocurra, hay que estar con ellos, celebrar su día. Siempre, siempre, siempre mejor la esperanza, por más que los jubilados la estén pasando mal, muy mal, ...y la hayan pasado muy mal... ...bueno, para nosotros son una preocupación... ...y, un, y al mismo tiempo un deber, un mandato... ...caminar por el conurbano... ...que no es algo que esté haciendo todos los días ahora... ...por razones de, de trabajo... ...pero he hecho muchos años, es un gusto estar de nuevo en Urlinga. Me, ...estuvimos viajando con el Intendente, con Juan Zabaleta... ...por Bolivia y por Perú... ...y, y bueno, me, él, él sabe cómo comprometer a, a los compañeros... ...me comprometió a estar acá hoy con los jubilados en Urlinga. Nosotros representamos la esperanza para los argentinos, para los bonaerenses, para las vecinas y vecinos de hurlingham para mis vecinas y para mis vecinos. Y esa esperanza la compartimos todos los días, ¿no? Es la esperanza de que los 42.000 jubilados y jubiladas que tenemos en hurlingham recuperen su salario, puedan volver a tener sus medicamentos gratuitos, un mejor sistema de salud, porque en definitiva es ni más ni menos que, que el Estado presente, que el Estado de Alberto Fernández, de Cristina, de Felipe Solá, vuelvan a proteger a los que menos tienen, ¿no? A, a las abuelas, a los abuelos. Y, y el desafío es enorme y, y lo, lo hacemos con mucho corazón porque en definitiva sabemos cuál es el diagnóstico, lo entendemos. Y, y les propusimos a los argentinos construir futuro, futuro y esperanza. Y nosotros lo venimos a representar. Así que hoy es un día de alegría a pesar de las dificultades porque se viene otro país. Es entender que es el Estado el que frente a, en este caso, a las jubiladas y los jubilados puede resolver y mejorar la calidad de vida. ¿no? La verdad es que... Los que cobran la mínima en mi distrito, que son 11.500 pesos, jubilados y jubilados, están 3.000 pesos por debajo de la canasta básica alimentaria. A esto hay que sumarle que tienen que pagar los remedios, hay que sumarle que tienen que pagar las tarifas. Así que estuvimos al lado de ellos, estuvimos al lado de ellos, abrazándolos y, y le estamos comprometiendo y prometiendo un país mucho mejor.